Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta canal. Bienvenidos a otro video. Y bueno, chicos, hoy les, pues, hoy les voy a mostrar eh, lo que sería si eh, Crazy Man en realidad va a nerfear o está nerfeando. Ella eh, ya, atacará ojo. Black Blizzard, o bueno, Black Blizzard, como sea. Pues eh, este nivel que ser, básicamente, ojo, básicamente, pues va a ser un Extreme Demon, ¿vale? Va a ser, eh, yo creo que debería estar entre los 5 más difíciles del juego, ¿vale? Que, pues, bueno, Crazy lo está verificando, ¿vale? Lo está verificando, pero Crazy, pues, obviamente tiene que hacer unos nerfeos. ¿Por qué hace esos nerfeos? Porque Crazy, pues, no es tan puro para fuerza. O sea, si es un pro, brazo de, de, de, de, de, de puta madre, ¿vale? Pero Crazy dijo que si no le hace nerfeos, pues, básicamente él no no se podrá pasar el nivel vale porque es muy difícil o sea este nivel está siendo ultra mega difícil y pues si no le hacen nerfeos pues va a ser imposible casi ir de, de pasárselo vale dijo pues que quiere verificar el nivel ya y por eso está haciendo son nerfeos aquí les, les dejo un poquito todo esto me lo pasó un suscriptor vale no tenía ni piñetera idea llegué a calcular la casa y pues vi esto vale así que pues bueno acá les dejo vale I really want to get this all como vemos, dice que quiere verificar el nivel ya. Así que voy a nerfearlo tanto como pueda para que sea más consistente. Eso, pues, para que sea más fácil, obviamente, ¿vale? Y para que no se demore muchísimo en verificarlo, ¿vale? Porque, crazy, pues, ese nivel, yo sab todos sabemos que, pues bueno, va a ser más difícil que, pues bueno, creo que Ereus. Podría ser más fácil que este nivel, ¿vale? Pero, eh, o sea, siendo este más difícil, vale, obviamente, ¿no? Pero, eh, sí, vale, chicos, eso es básicamente, ¿vale? Y después, eh, si a, se acuerdan, en la primera vez que... O sea, la primera versión que Crazy sacó, la versión de Black Wizard, la primera que todos vimos Pues todos vimos algo que era como un... ¿Cómo decirlo? Eran, cuando subían, era como subiendo las escaleritas ¿vale? Con el icono chiquito Y ahorita estarán viendo alguna pantalla Igualmente ahorita de esa parte, ¿vale? Pues, él le quitó la última parte O sea, el, la, el último bloque que quedaba a últimas O sea, que quedaba de últimas Y que era el primero, ¿vale? Era el, el primero de toda la escalera, ¿vale? Él se lo quitó y pues, él dijo que pues quitó esto Para que se viera más elegante, más cool el, el, el nivel, ¿vale? Pero... No cambia en nada la dificultad, ¿vale? No la cambia en nada, porque ese pincho solo era decoración Y no hacía nada, ¿vale? Así que, pues, bueno, esto fue, pues, básicamente, chicos, todos Espero que les haya gustado el video Pues, sí, crazy nerfeo esto así Porque quiero ver más rápido Y, pues, que no te no cueste tanto, ¿vale? Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video Ya saben, no olviden dejar un lejecito. Y, bueno, chicos, pásense por mi video anterior porque, bueno, este nivel me lo quiero pasar. Y es el último nivel Extreme Demon que me va a pasar a 60 tercios. Ya lo dije en un video anterior, chicos. Así que, pues, eh, en un próximo video explicaré esto. Así que, un likecito y hasta la próxima. Adiós.